En nuestro propio país, señor Calvo fue un país que en los primeros años del siglo XX tuvo una inmigración masiva 1,4 millones de personas que huyeron del hambre del hambre y de la posguerra pero es que después en los años 60 tuvimos una migración por cuestiones económicas a Alemania, a Suiza somos un país de migrantes y más recientemente en ese 2008 en esa especie de estafa que nos vendieron más de 250.000 jóvenes preparados y formados de aquí tuvieron que emigrar señor Calvo. Tuvieron que emigrar y ¿sabe qué? créame, tuvieron situaciones de irregularidad. Muchos de ellos tuvieron situaciones de irregularidad. Y un dato, ser irregular no es un delito, ser irregular es una situación administrativa y nosotros abogamos porque esa situación se aclare, porque precisamente eso es lo que hace terriblemente que haya personas que vivan negados por la Administración, que no tengan derechos. Por eso en una moción posterior nosotros vamos a abogar por la firma de una iniciativa legislativa popular que regularice esas situaciones. Y ya para terminar, les diría que ante su imagen tan negativa, recuerden en esa memoria frágil que hace muy poquito, en una pandemia, son personas irregulares las que recolectaban productos de primera necesidad para podernos suministrar. Son personas irregulares las que llevaron a nuestros domicilios materiales necesarios. Son personas irregulares las que hicieron tareas de cuidado y esas personas se jugaron la vida. Algunos de ellos se contagiaron y algunos de ellos tuvieron que padecer un poco más de reconocimiento y de honestidad para esa población que nos ha salvado. Gracias.